La ganadería extensiva es una actividad socioeconómica tradicional que se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales locales. Que haya perdurado hasta nuestros días no es casualidad. Utiliza razas autóctonas acostumbradas al clima y a la orografía, sigue estrategias de movilidad por pastoreo y aprovecha el conocimiento del medio perfeccionado durante generaciones. De esta forma, aunque la disponibilidad de los pastos sea cambiante, la ganadería extensiva siempre ha sido capaz de adaptarse. En la actualidad, consecuencias del cambio climático, como el aumento de las temperaturas, los periodos prolongados de sequía o la variación de las estaciones, influyen en la disponibilidad de los pastos, reducen los puntos de agua e incluso alteran el metabolismo del ganado. Y aunque la ganadería extensiva tiene la capacidad demostrada de adaptarse, a estos cambios se suman presiones de tipo económico y social que ponen en peligro su viabilidad. Es una actividad en gran medida excluida de las políticas agrarias, sometida a regulaciones inadecuadas y perjudicada por las políticas comerciales. Si añadimos la competencia de otras actividades por el uso de las tierras y el abandono rural por la falta de infraestructuras y servicios, la situación se agrava. Es imprescindible revertir esta situación, porque la ganadería extensiva no solo es capaz de adaptarse al cambio climático, sino que puede ayudarnos a mitigarlo. Por su relación con el entorno y el manejo por pastoreo, aporta diversos servicios ecosistémicos, reduce el riesgo y la extensión de los incendios al controlar la vegetación, mantiene la biodiversidad, mantiene los principales sumideros de carbono y cumple con una función clave en la fertilización natural de los suelos, evitando así el uso de abonos sintéticos. Además, la ganadería extensiva lleva asociado un importante patrimonio cultural, nos proporciona alimentos de alta calidad y contribuye al desarrollo económico y a la dinamización del medio rural. Por todo ello, debemos garantizar su continuidad, adaptar la regulación y desarrollar políticas activas que fomenten este modelo de ganadería, ya que además de aportar múltiples beneficios sociales y culturales, puede constituir una herramienta ideal de mitigación y adaptación al cambio climático.